Hola a todos, nuevamente bienvenidos al curso de Nivelación de Biología, en este caso el módulo 2, la segunda parte o la segunda clase del de módulo. En esta clase vamos a estudiar la célula, sus características y estructura. Sabemos que todos los seres vivos están formados por una o más células y que éstas realizan procesos metabólicos, llevan información hereditaria, y están en permanente intercambio con el medio que nos rodea. Pero se han preguntado alguna vez cuál es la composición química que tienen las células, cómo hacen estas células para cumplir las funciones que nombramos anteriormente, qué estructuras tienen para sintetizar proteínas y para producir energía, cómo hacen las células para permitir el ingreso y el egreso de sustancias. Bueno, en el transcurso de este módulo, de esta clase, nos dedicaremos a develar estas incógnitas. En esta parte del módulo también nos dedicaremos a analizar la estructura y el funcionamiento de las células. Comencemos entonces definiendo qué es la célula. La célula entonces es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Cada célula viva es una unidad autosuficiente. Cada una de ellas está delimitada por una membrana llamada citoplasmática que controla, controla la entrada y la salida de materiales de la célula, y hay muchas clases distintas de células. Ahora bien, desde una perspectiva más bioquímica, existen tres características que distinguen a las células vivas de otros sistemas químicos. Estas tres características son la capacidad de duplicarse generación tras generación, la presencia de enzimas, que son proteínas complejas, esenciales para que ocurran las reacciones químicas del cual depende la vida y en sí la célula. Y una tercera característica que es la presencia de una membrana justamente que separa a la célula del ambiente circundante y le permite mantener una identidad química distinta. Las células son consideradas sistemas abiertos, esto es porque pueden intercambiar con el medio, materia y energía. Los nutrientes que ingresan a la célula lo hacen a través de la membrana plasmática y estos nutrientes tienen dos posibles destinos. Por ejemplo, proveer de materia prima para que la célula pueda desarrollar nuevas estructuras que le permitan crecer, respirar y multiplicarse. Y otro posible camino es ser fuente de energía para que la célula pueda realizar distintos tipos de trabajo como puede ser movilidad, renovar tejidos, reproducirse. Ahora bien, no todos los organismos están formados por el mismo número de células ni el mismo tipo de células. Existen organismos vivos muy pequeños, como estos que se ven acá, y más simples que están formados por una única célula, llamados así organismos unicelulares. Y existen también organismos superiores, más complejos, que están compuestos por miles de millones de células, donde cada una de ellas, de estas células, realiza parcialmente una vida independiente de las otras. A este tipo de organismos formado por millones de células se los denomina organismos pluri o multicelulares. Dentro de las características más destacables de las células podemos mencionar lo que es la diversidad y la similitud. Existe una gran diversidad de células en cuanto a su función y también en cuanto a su forma. Por ejemplo, nuestro organismo está formado por células óseas, células sanguíneas, células eh, del cartílago, las cuales se, son distintas entre sí en cuanto a su forma como en cuanto a su función. Eso en cuanto a la diversidad, en cuanto a, en cuanto a la similitud, desde el punto de vista estructural, las células, las células presentan estructuras comunes. Estas estructuras comunes que presentan son tres. Contienen un citoplasma con ribosomas, un material genético llamado ADN que dirige todas las actividades celulares, inclusive la reproducción. Y ambas, o todas las células, mejor dicho, presentan membrana plasmática, membrana celular o citoplasmática, son sinónimos, que las limita y separa del medio extracelular. Ahora bien, veamos los tipos de células que existen. Existen dos tipos de células, dos grandes grupos de células. Unas células llamadas procariotas y otras llamadas eucariotas. A simple vista, en esta diapositiva podemos observar que las células procariotas son más sencillas en su estructura y también tienen un tamaño mucho menor que las células eucariotas. En el caso de las procariotas son las de menor tamaño, tienen un tamaño aproximado que está entre el 0,1 y 10 micras y en comparación con lo que es el tamaño de las células eucariotas que puede variar de 10 a 100 micras. Son mucho más grandes las células eucariotas. Las principales diferencias o características que tienen estos dos grupos de células son las siguientes. Las procariotas, en el caso de las procariotas, su material genético, su ADN, no está unido a proteínas histónicas, no está organizado en cromosomas. Tampoco posee un tipo de núcleo definido, o sea, no tiene núcleo definido, sino que tiene eh, otra, otra zona no rodeada por membranas llamado eh, nucleoide. Tampoco presenta estructuras membranosas especializadas. Por otra parte, entonces, la célula eucariota sí presenta un ADN organizado en cromosomas. Este ADN sí está unido a proteínas tanto histónicas como no histónicas, que forman los cromosomas, tienen un núcleo definido rodeado por una membrana nuclear y hay células eucariotas que puede tener varios núcleos. Y como dijimos recién, la otra gran característica o diferencia que hay dentro de estas células son el tamaño. Siempre la célula eucariota es de mayor tamaño que las células procariotas. Teniendo en cuenta los tipos de células que forman a los individuos y otra serie de características, es que se ha logrado la clasificación de los organismos teniendo en cuenta la presencia de estas células. Es así que en el caso de los organismos pertenecientes al dominio de bacterias, al dominio bacteria y al dominio arquea, estos organismos que forman, estos que están dentro de este dominio, todos presentan células procariotas, todos están formados por células procariotas. Y en el caso del dominio eucaria, que a su vez está formado por diferentes tipos de reinos, y es lo que vamos a ver en la última clase de este módulo, los organismos pertenecientes al dominio eucaria tienen, o están formados por células eucariotas. Ahora veremos cuáles son las estructuras presentes en las células procariotas. Una estructura importante para este tipo de células es la pared celular. Es una estructura que tiene como función darle protección y soporte a la célula y es sintetizada por la misma célula y se encuentra recubriendo la membrana plasmática. Esta de acá sería la membrana plasmática y lo que está por encima, estas tres capas que están por encima, tres o cuatro, eh, es la membrana, eh, perdón la pared celular otra estructura que también presentan estas células es la membrana celular que tiene como función aislar el contenido que está dentro de la célula con respecto al medio que la rodea regula el movimiento o el pasaje de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula se dice que es una membrana semipermeable o sea no es que todas las sustancias ingresan ni todas las sustancias salen salen sino que hay una permeabilidad selectiva y también sirve como comunicación entre las células. Esta membrana está compuesta por fosfolípidos en esta imagen está representado por estas eh, figuras azules por proteínas que pueden estar sobre la superficie de la membrana o insertas atravesándola completamente a la membrana son estas estructuras representadas aquí y también presenta en la parte externa de esta membrana, por ejemplo, moléculas de colesterol y diferentes moléculas que pueden cumplir un rol fundamental en esta estructura. Ahora bien, en cuanto al material genético de las células procariotas, es un ADN circular que se presenta asociado débilmente o no asociado a proteínas no histónicas, y este no se encuentra en un núcleo, sino en una zona llamada nucleoide. Esta zona carece de envoltura nuclear, o sea, no es un núcleo tal cual lo vamos a ver en las células eucariotas. Las células procariotas también presentan estas estructuras proteicas llamadas flagelos o fimbrias. Son estructuras que le permiten protecciones proteicas, que le permiten a la célula moverse. Pueden estar rodeando toda la célula o en los polos de la célula. En cuanto al citoplasma de, las, de estas células procariotas es la región ubicada entre lo que se denominaba nucleoide, entre lo que se denomina ¿no? nucleoide, donde está este ADN circular que acabo de mencionar, y la membrana celular. El citoplasma está constituido por iones disueltos, diferentes moléculas pequeñas y también moléculas grandes como lo son las proteínas. En el citoplasma se encuentran los ribosomas. Dentro de esta clasificación que hemos visto, de, este gran, de, este dos, de estos dos grupos de células que hemos visto, las células procariotas y eucariotas, las células eucariotas a, a su vez se dividen en otros dos tipos. Hay dos tipos diferentes de células que pertenecen a estas eucariotas pero que presentan eh, diferencias entre sí. En esta fotografía del libro Curtis podemos ver que tienen similitudes están representadas una célula animal y una célula vegetal y a simple vista uno diría que son lo mismo, o son muy parecidas. Bueno, son parecidas pero presentan estructuras que las distinguen y que cumplen una función de acuerdo al organismo que forman. Para un mejor estudio de la organización de la célula eucariota, he dividido su estructura en tres grupos, lo que denominaremos los límites celulares y subcelulares, donde se va a encontrar la membrana celular y la pared celular, un tercer grupo donde vamos a hablar del núcleo y un último grupo donde vamos a hacer referencia al citoplasma y lo que contiene el citoplasma. Comencemos por los límites celulares, lo que es la membrana celular y la pared celular. La membrana celular es muy similar, puede sufrir variaciones, pero es muy similar a lo que vimos recién con respecto a las células procariotas. Es una barrera selectivamente permeable, lo que decíamos no permite el paso de cualquier sustancia ni la salida de cualquier sustancia de la célula hacia el exterior. Y eh, es una estructura que regula, por lo, por lo tanto, ese tránsito de sustancias. En esta imagen se puede ver mejor todas las moléculas que interaccionan y forman parte de esta membrana celular. La pared celular, bueno, la pared celular también es similar, puede sufrir variaciones con respecto a lo que vimos recién en las células procariotas. En el dominio eucaria no, todas, no todos los organismos presentan pared celular. Esta pared solo está presente en el reino plantae, fungi y algunas algas. Tiene la misma función que vimos anteriormente, brinda sostén, limita el volumen de la célula y actúa como una barrera ante hongos infecciosos u otros organismos que pueden producir enfermedad Entonces, eh, de nuevo se encuentra recubriendo lo que sería la membrana celular. Ahora bien, veamos el núcleo. Esta estructura sí que es propia de las células eucariotas y del dominio eucario el, estas células tienen un núcleo bien definido en esta, en esta zona, es donde se encuentra el material genético, el ADN. El ADN que está dentro de este núcleo ya no es un ADN circular, sino que es un ADN que se combina con diferentes tipos de proteínas para formar los cromosomas. Este ADN se puede condensar y es lo que forma los cromosomas. Dentro de este núcleo se encuentra otra zona, llamada nucleolo, la cual es una estructura que no está rodeada por la membrana, pero está presente dentro del núcleo. Vamos ahora a ver qué es lo que es el citoplasma, cómo está formado este citoplasma. El citoplasma de las células eucariotas es todo lo que está eh, es toda la región de la célula que se encuentra fuera del núcleo, o sea, este es el núcleo, es todo lo que se encuentra fuera del núcleo, entre el núcleo y la membrana plasmática que eh, envuelve la célula. El citoplasma tiene tres componentes principales, uno es el citosol, otras son las organelas citoplasmáticas y otros son los organoides microtubulares. Entonces, en el citosol, el citosol contiene una disolución de agua, iones y moléculas pequeñas y macromoléculas, decíamos como las proteínas, lípidos, carbohidratos y eh, tiene un citoesqueleto interno. En el caso de las organelas plasmáticas, vamos a hacer referencia y vamos a ver cuál es la función de los ribosomas, las mitocondrias, los plástidos, peroxisomas y un sistema de endomembranas. Y, en cuanto a los organoides microtubulares, hace referencia a los cilios, tragelos, cuerpos basales o centriolos, que son estructuras que participan en diferentes procesos llevados a cabo en la célula. Empecemos hablando de los ribosomas. Los ribosomas son estructuras que están presentes en ambas células, tanto procariotas como eucariotas. Eh, si bien están presentes en estos dos tipos de células, vamos a decir que los ribosomas de las células eucariotas tienen mayor tamaño, son de menor tamaño. Cumplen la función, ambos, los que están en las células eucariotas y procariotas, cumplen la función de síntesis de proteína. Son los sitios donde se acoplan los aminoácidos para que se formen los aminoácidos. Químicamente estos ribosomas están formados por ARN ribosómico. Acuérdense que el ARN es otro tipo de ácidos nucleico. Y justamente el ribosómico, hay tres tipos, ARN ribosomal, de transferencia y mensajero. Bueno, el ARN ribosomal es el que forma a los ribosomas. Pueden encontrarse estos ribosomas entonces dentro de la célula, pero también se pueden encontrar eh, unidos al retículo endoplasmático rugoso o en el interior de mitocondrias y cloroplastos. Ahora bien, ¿qué son las mitocondrias? La mitocondria eh, se encuentra en todos los tipos de células eucariotas. En estas organelas es donde se produce la respiración celular, el cual es un proceso metabólico en el cual se libera energía química contenida en las moléculas orgánicas. Es decir entonces que la respiración es un proceso catabólico, como vimos en la primera parte del módulo, a través de la degradación de moléculas complejas es, es como la célula obtiene energía y esta energía es aprovechada por la célula. Hay diferentes tipos de plástidos, ¿Qué son los plástidos. Bueno, son organelas que están rodeadas, rodeadas por una doble membrana y están presentes exclusivamente en las células del reino plantae y de las algas. O sea, de las plantas y de las algas. Dentro de los plástidos tenemos tres estructuras. Los leucoplastos, que almacenan sustancias de reserva, como pueden ser el almidón, grasas y proteínas. Por otro lado están los cromoplastos, que almacenan pigmentos y son los responsables de los colores amarillos y naranjas que presentan algunas flores o los frutos. Los cloroplastos es eh, la organela clave para las células vegetales porque es a donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, la fotosíntesis es también un proceso metabólico en el cual las células de los organismos autótrofos o organismos fotosintéticos utilizan la energía solar para sintetizar glucosa, la cual es una molécula necesaria para el crecimiento de la planta y también a través de este proceso metabólico, la célula libera oxígeno hacia el, hacia el exterior. Los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas degradativas o oxidativas e intervienen en la degradación tanto de lípidos o, en el caso de las células hepáticas, que degradan etanol. Ahora veremos cómo está formado este sistema que hablábamos de endomembranas. El sistema de endomembranas está formado por un retículo endoplasmático, el cual es una serie de sacos aplanados encargados de la síntesis de sustancias para la membrana plasmática y principalmente sustancias del tipo proteicas y lipídicas. Hay dos tipos de retículo endoplasmático uno llamado rugoso, que tiene una superficie eh, con ribosomas unidos, en los cuales se sintetizan las proteínas. Y existe también un retículo endoplasmático liso, que es el sitio donde las células sintetizan fosfolípidos y esteroides. Otra estructura que forma este sistema de endomembranas es el aparato de Golgi, que modifica y empaca las proteínas y lípidos y también es el encargado de sintetizar algunos carbohidratos. Otra función de este aparato de Golgi es la síntesis de ciertos componentes de la pared celular en cuanto a la célula vegetal. Las vesículas que forman este sistema de endomembrana son sacos rodeados de una membrana y que tienen la función principal de almacenar temporariamente y el, también de transportar materiales tanto dentro como fuera de la célula. Los lisosomas eh, también son vesículas originarias, que se originan en el complejo de Golgi y que pueden presentar diferentes formas y tamaños. Contienen enzimas hidrolíticas, las cuales se encargan de degradar macromoléculas como proteínas, polisacarios, ácidos nucleicos y lípidos. Las células vegetales parecen no tener lisosomas. Ahora bien, ¿cuál es, ¿cuál es la vacuola? O sea, ¿qué son las vacuolas? ¿Qué función cumplen las vacuolas? La vacuola es una vesícula grande, llena de un fluido, de agua. Las células vegetales tienen presente vacuolas y en la célula de los hongos también se encuentra este tipo de estructura. Las vacuolas pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desechos, y también se dice que es el elemento de soporte fundamental de la célula vegetal. Importante en cuanto al crecimiento de las plantas, ya que cuando estas vacuolas se llenan de agua, las células crecen en su tamaño, aumentan su tamaño. En esta fotografía electrónica podemos ver el tamaño que puede alcanzar la vacuola dentro de una célula vegetal y eh, cómo se llena de líquido. La membrana de estas vacuolas se denomina tonoplastos. Bueno, hemos finalizado la parte 2 de este módulo. Los espero en la parte 3, en la última clase del módulo 2, donde estudiaremos la clasificación de los cerebros.